Le interrumpo, discúlpeme, pero el canciller venezolano, Jorge Arreaza, está dando una conferencia de prensa. Vamos a oírle. Estuvimos, estamos saliendo de esta, de esta sesión del Consejo de Seguridad, donde se discutió por primera vez el tema de Venezuela. E irónicamente, quien solicitó llevar el tema fue el secretario de Estado, es decir, el canciller, para que se entienda, en América Latina, de Estados Unidos, el señor Michael Pompeo. Y es muy irónico porque nosotros de verdad consideramos que si algún país debe ser evaluado por el Consejo de Seguridad... ...es precisamente los Estados Unidos, incluso en este caso particular de Venezuela, por la injerencia descarada, la intervención permanente. En este caso, como hemos dicho, en nuestra intervención, confesamos que Estados Unidos no estuvo detrás del golpe. Como si estuvo detrás del golpe el año 2002, o detrás del golpe contra Manuel Zelaya... ...o detrás de las invasiones y los golpes militares en el siglo XX. Por primera vez Estados Unidos estuvo delante del golpe, enfrente del golpe. Saquen ustedes las cuentas de la cantidad de declaraciones, comunicados, mensajes por redes sociales... ...nada más y nada menos que del presidente Trump, del vicepresidente Pence... ...del consejero de seguridad Bolton, del secretario de Estado, de los subsecretarios de otros funcionarios, de congresistas, y fue evidente que el 22, después de mucha eh, presión, eh, hoy incluso el Wall Street Journal relataba algunos aspectos, y AP también, la agencia de prensa, de cómo hubo contactos previos para diseñar esta estrategia. A la estrategia le faltaba solo el elemento totalmente inconstitucional de que un señor ante una multitud dijera que es presidente de Venezuela, se autoproclamara en una multitud en el medio de la calle. ¿no? Y una vez que eso ocurrió eh, y fue promovido por un mensaje del, presidente, del vicepresidente Pence la noche antes, fue la luz verde, adelante, juraméntate que te vamos a reconocer, no importa tu constitución, no importa el derecho internacional público, cuenta con nosotros. Bueno, desde que se juramentó el diputado como supuesto y presunto presidente encargado de Venezuela, inmediatamente Mike Pence, el propio Trump, el secretario de Estado, y después el presidente de Colombia, el de Argentina, el de Perú, el de Chile, el de Brasil, etcétera, etcétera. Les dieron la orden, adelante, plan activado. Golpe de Estado, en proceso, estamos al frente del golpe. ¿Y qué pasó? Nada. Venezuela está en paz. Venezuela, hay un gobierno, el único gobierno que el pueblo eligió y esta constitución contempla, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, tenían preparado como el 11 de abril, recuerden, el golpe de Estado, una un plan para que corriera mucha sangre en Caracas, y justificar con eso eh, alzamientos militares, etc. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela se ha mantenido incólume firme, monolítica, con eh, la Constitución venezolana y con su comandante en jefe en consecuencia, el presidente Nicolás Maduro. Pero hemos de decir que finalmente agradecemos que el propio Pompeo, convocara porque nos dio la oportunidad de decir nuestras verdades que es tan difícil verlas en los medios de comunicación casi imposible siempre es la versión que se impone, el guión que se impone entonces tuvimos la oportunidad de decir nuestras verdades y quizá lo más importante no siempre es bueno sacar cuentas de una cosa o de la otra pero como en la OEA el jueves obtuvieron 16 apoyos eh, y hoy de todos los que hablaron, incluyendo los miembros permanentes, eh, que salvo China, Rusia, eh, los otros están contra Venezuela permanentemente, eh, resulta que la mayoría de los países que intervino apoyó al gobierno de Venezuela, constitucional, apoyó el diálogo, apoyó la solución pacífica y no esa locura de estar reconociendo gobiernos paralelos como semilla de una guerra civil para luego justificar cualquier cosa. Nosotros lo hemos dicho, y con esto termino y respondo algunas preguntas. Rosa, una, una... Con esto termino y respondo algunas preguntas. El presidente Trump, tal vez como otros presidentes de Estados Unidos, anda en busca de una guerra. Para, para tener piso de gobernabilidad, para activar determinados espacios de gobernabilidad y de la economía, no va a ser en Venezuela. No va a ser en Venezuela esa guerra. Um, you mentioned that you had invited Federica Mogherini yes. to monitor your elections. You also yes. mentioned uh, having somebody from the United Nations monitor the elections, yes. and they never appeared. Did they send you? Did they officially decline your, or just ignore it? Wow. And secondly, what year? Did, were the unilateral sanctions imposed upon Venezuela and how extreme was the destruction of your economy as a result of the sanctions? We invited both the Secretary General of the United Nations and the high representative for the foreign policy of uh, the European Union, Federica Mogherini, and they declined. And uh, as, as soon as they did so, they said in advance that the elections were going to be a fraud, three months before, no, uh, which was something unbelievable, but it happened. And the plan, this plan, was activated then. Um you remember that undersecretary Sullivan in January already said that the elections if they were held in Venezuela out as an outcome of the dialogue process that was uh, taking place in Dominican Republic they would be a fraud and they will not recognize the winner of the the outcome of the election and The situation um because of the sanctions that were imposed the first economic sanctions that are not sanctions that are coercive um uh, unilateral, unilateral measures, measures began in 2017 and they have had they have damaged a lot our economy the banking system doesn't work with Venezuela it's difficult to import food to import medicine we cannot have um uh, funding uh, credit from abroad it's made things difficult but president maduro has been building new roots in order to satisfy the needs of the Venezuelan people. ¿Se habrá salido de la embajada de sí. Estados Unidos para sacar al personal? ¿Qué pasa si no ellos no salen? Quiero, porque han dicho fíjate, que no van a irse de allí. No quiero, ¿Qué van No quiero ustedes? adelantarme porque en, en, ha habido pues en las últimas horas algunos acontecimientos de los cuales ustedes serán testigos y se anunciarán esta misma tarde. ¿no? Pero ahí está, de los consulados. ¿Hay cierre o no hay cierre de los consulados? Ustedes, no quiero adelantarme. Entiendo, pero esta semana Estados Unidos dijo que le gustaría trabajar y entrar en diálogo con el gobierno Ojalá. de Nicolás Maduro para salir eh, pacíficamente según ellos sí. eh, y entrar en un proceso de unas elecciones. ¿Cree usted que esta propuesta de los ocho días, usted mencionó que le parece que esto es algo que no se puede hacer porque va en contra de su soberanía, lo de los sí. ocho días, uh -huh. pero usted cree que existiría la posibilidad de eventualmente llegar a un acuerdo para que hayan unas elecciones en las que pueda haber un consenso donde se elimine esta posibilidad de que haya una crítica de Dentro legitimidad. Dentro de la Constitución todo es posible en diálogo con la oposición y en diálogo social en Venezuela. Dentro de la Constitución todo es posible. Nosotros siempre hemos apostado por el diálogo. Quien promovió el diálogo de República Dominicana fue el presidente Nicolás Maduro. Quienes firmaron el documento de Santo Domingo el compromiso de Santo Domingo fue la delegación del gobierno venezolano. Quienes, quienes no lo hicieron fueron los de la oposición y sin embargo cumplimos, incluso Después que ellos nos firmaron, volvimos a mover en acuerdo con la oposición la fecha de las elecciones, porque supuestamente si movíamos la fecha ellos iban a participar, pero no se los permitieron. Sus jefes no se los permitió. Entonces, eh, dentro de nosotros queremos reunirnos siempre con la oposición, como queremos reunirnos con Estados Unidos a dialogar, pero... Con todos los puntos sobre la mesa, agenda abierta, y llegar a construir soluciones conjuntas entre los venezolanos. Prácticamente, prácticamente, prácticamente Michael Moreno... El presidente está decidido eh, y gustosamente aceptaría una reunión con con el presidente Trump, así como cualquiera de nosotros con nuestros homólogos responsables en Estados Unidos. ¿Estaría en disposición de hacer nuevas elecciones con un ente externo? O Dentro eso? de la Constitución, todo. Las elecciones que vienen son las, constitu... no. la, las elecciones para la Asamblea Nacional en el año 2020. ¿Podrían ser nuevas elecciones? ¿Tú no, pedirle, este tú no puedes pedirle al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela que viole la Constitución. No se puede pedir eso. Le pregunto, le pregunto sobre... Le pregunto le pregunto sobre lo que dijo Michael Moreno al Ministerio Público, ya que ustedes dicen que hay un supuesto desacato de la Asamblea Nacional. La orden al Ministerio Público es apresar a Juan Guaidó por el supuesto Mira, desacato en el que ustedes dicen. En Venezuela que está hay a los diputados. cinco poderes públicos. Si el señor diputado Guaidó ha cometido faltas, el sistema de justicia se encargará de procesarlas el poder ciudadano y el sistema de justicia. No es el poder ejecutivo quien determina ni quien está informado sobre esos detalles. ¿Qué reacción tiene hoy el gobierno de Estados Unidos o la oposición de sostener un gobierno paralelo en Venezuela? Mira, es la locura, por eso yo les decía hoy, eso está aquí, les preguntaba, ¿está en la Constitución venezolana? ¿Está en la Carta de las Naciones Unidas? Búsquenmelo, encuentren la disposición en cualquiera de los dos. Más bien contraviene las disposiciones fundamentales de ambos documentos. Pero tú sabes que los Estados Unidos tienden, si sí hay una dictadura en este mundo, la dictadura del capital, y la dictadura del capital, su rostro político es el gobierno de los Estados Unidos. Y esas dictaduras no respetan constituciones, ni documentos internacionales, tratados internacionales, pero nosotros sí lo respetamos el senador, el senador el sabemos que los miembros del grupo de Lima están reconociendo a Juan Guaidó como el legítimo presidente interino de Venezuela ustedes estarían dispuestos a tomar las mismas medidas que han tomado con Estados Unidos de darle un tiempo a los diplomáticos de esas embajadas Mira, a que salgan de Venezuela que nosotros cuando el presidente Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos el pasado miércoles está enfocándose en el jefe del golpe de estado en el dueño del circo los demás gobiernos hacen lo que el dueño del circo les dice, ¿no? Son trabajadores del circo, por no decir otra palabra. De todas maneras, nosotros tenemos en observación la Cancillería, y se le puede recomendar al presidente Maduro en cualquier momento alguna acción, pero nuestro, eh, digamos, nuestro énfasis es... Con el dueño del circo y ojalá que el dueño del circo se siente con el gobierno constitucional de Venezuela y podamos tener un diálogo abierto, franco, con agenda abierta y restituir, recomponer la relación bilateral. La propia, la propia administración, ¿qué piensan, que piensan de la designación de Elliot Abrams, Un hombre involucrado en la salida de Noriega, en los conflictos de Medio Oriente y de, propia, de la propia Centroamérica. O sea, buena, un hombre de línea dura que dicen que pregunta, viene con todo. Una buena pregunta y te la respondo y ya sería la última. Nosotros siempre hemos dicho que nos, nos reuniríamos hasta con el diablo por mantener la paz en Venezuela y además por establecer un diálogo con un gobierno como el de Estados Unidos que es eh, tan importante, siempre mediante el respeto mutuo. De manera que más bien damos la bienvenida al nombramiento del señor Abrams y ojalá podamos eh, entablar con él una relación de respeto donde nos escuchemos mutuamente y donde podamos re recomponer una, la pero, relación Pompeo bilateral. Dijo,